¡Por favor! ¿Qué hacen a esta hora de la mañana? ¡Quiero dormir! ¡Nos preparamos para recuperar Isla Estrellada! ¿Y por eso te ejercitas así? ¡Sí! ¡Los músculos son necesarios para ganar! ¡Pero puedes transformarte! ¡Entonces usarás el Kung Fu! ¡Solo! ¡Sí! Si Debo hacerme mucho más fuerte, para no tener de qué preocuparme, incluso sin ti. ¿Qué es eso? ¡Ah! Eso es mío. ¿Qué es ese nuevo artilugio que preparas?